¿Qué tal estáis? Yo soy Happy longa Tengo aquí a Nala que me está apoyando quiere saludar, al bicho? Que hace tiempo que no te ven Ay, la Dalita La Dalita guapa Bueno Quiero hablaros de un tema que es también bastante importante Para mí, que es el tema De Ser risueña es igual a No ser seria Siempre he tenido que aguantar Vamos a llamarlo, por su nombre, gilipolleces. Me venían como con su comentario súper constructivo, súper... Porque si no lo decían, se morían. Que voy a dosificar mi forma de ser. Yo creo que hay comentarios que sobran tanto. Que es que si no los dices, ¿qué, ¿qué te pasa? ¿Que te mueres la lengua y te envenenas? Pues claro. Pero ¿sabes qué pasa? Que eso es un problema tuyo. Que es lo mismo que decía en el vídeo anterior. Si tú no eres una persona que eres mi amigo... Ni nadie cercano a mí. las personas lo que dije. Mmm, sí, me va muy bien, venga, hasta luego. Y punto, y las hechas. Si sí, hay personas que no puedes mmm, evitarlas, porque yo que sé, imagínate que son las parejas de tus hermanos, tus hermanas, de tus padres, yo que sé, tu madre, tu padre, tus primas, tus tíos, yo que sé, familia al fin y al cabo. Mmm, no puedes evitar a esas personas, entonces el, mi consejo que os di fue ese a esas personas que os están haciendo mal si ya os han jodido lo suficiente como para tomar la decisión que es un pensamiento que es muy sano entonces por matizarlo aún más pues a esas personas que no te puedes quitar de tu vida no, porque son tu familia o gente muy muy cercana pues eso, contarle la milonga no le haces daño porque como no la estás viendo porque es una persona que no te hace bien y la evitas pues que más está, no tienes que contarle la verdad y si no quieres contarla, vuelvo a lo mismo. Es tu vida, tú decides. Ha venido algún tonto de turno, alguna tonta de turno, a soltarme la típica frase de... Es que eres muy risueña. Eh, una vez encontré con una persona y de repente, que me, nos estamos riendo, me suelta en todo mi jepeto. ¿Que por qué me llamo Happy Longa? Si yo no soy tan happy, yo en plan... Eso, muy bien Ali, muy bien ¿Qué dicen esa gente? Qué tú A ver Esto es algo que de verdad Que lo tienen que ver Los de expediente X ¿O qué está pasando? De verdad es que ya voy a tener que coger Es que ya voy a coger un tique en el ojo De tanto hacer Otra persona Que Que no fue así Que sus psicólogos le dijeron Que él tenía que cambiar que ni la gente, sí creo que sí Hasta la gente que, que era muy extrovertida también tenía que dosificar porque si no, no se la tomaba en serio entonces claro yo eso que es un tema que a mí me, me, me toca pues le contesté yo recuerdo decirle es que ese doctor tuyo es un gilipollas porque yo no tengo que cambiar mi forma de ser para agradar absolutamente a nadie porque los que son los míos los que son mis amigos y los que están ahí están ahí es por algo no es porque yo haga magia ahora y, y, y vaya teniendo amigos de hechizos que me monto ahora o sea, no y... <risa> al caso que hay personas y personas, obviamente que son comentarios y comentarios de los millones que voy a oír que mm, me, me llama la atención eso que la gente tenga como la necesidad de decírtelo es como vale, o sea poco <risa> de hecho he recibido un mensaje de una chica que ha hablado súper educadamente de que no le gusta mi flequillo un comentario de lo que estaba hablando es un comentario que veo que no haga falta decirle a nadie oye tía es que te queda fatal el pelo rizado y es que te queda fatal el pelo corto o sea pues a ver pero bueno que ahí está está dicho con buena educación y tal y no se toma mal pero sí que es verdad que, que te choca un poco yo no soy una persona que se pone una máscara o sea, tal cual me estáis viendo tal cual solo está hacer reír a la gente lo que se nota y... y me gusta rodearme de personas así, que haya buen rollo, risas aseguradas. Yo creo que algo normal, ¿no? Una persona risueña no significa que sea una persona, que sea una persona inmadura, niñata, que no se pueda hablar, que solo está ahí para el jajaja, ja, ja, o sea, no, no, para nada. Una persona que es risueña es una persona muy fuerte, que a pesar de todas las cosas que le han pasado, porque a todo el mundo le pasa algo sigue ahí con una sonrisa en la cara porque el sonreír no significa que tú seas una persona ni que seas eh, feliz completamente todos los días de tu vida ojalá por así pero hay cosas que pasan que, que no puedes estar riéndote obviamente y también esos prejuicios son de personas que ni siquiera se han parado a hablar contigo a conocerte un poquito mm, no sé o sea, yo soy una persona que le puedes hablar de todo y me gusta hablar de todo, sí que es verdad que si me hablas de temas de animalitos que están sufriendo cosas de esas, pues es un tema que para mí es un poco tabú, ¿no? pero bueno entonces, porque a esa persona que, que se está ahí riendo eh una persona que es optimista, que es positiva que es risueña y que no es una persona amargada eh, la seriedad no va de la mano de la amargura, es que encima te lo dicen personas que no tienen ni que ver con tu círculo de personas que es como porque es que si te lo dice un amigo, en serio cámbiate de amigos, pero es que una persona de fuera para que narices te viene comentando eso hay personas que simplemente son diferentes a ti, que tú puedes ser que, que que seas una persona tímida o callada, no es nada malo no significa que eres todavía más serio que nadie ni significa nada, es que eso es lo que quiero decir que eso es una gilipollez de verdad, me estoy estresando <risa> eso es lo que quiero decir entonces, yo creo que es simplemente ir a machacar por machacar si una persona es tímida, es porque eres tímida que no sé qué que no sé cuántos, si eres extrovertido es que eres extrovertido de más, es que no sé qué, no sé, que no sé cuántos es que hola eh... De verdad que el tic me va a terminar dando <risa> Lo mismo que tengo de sensible lo tengo de fuerte Entonces <risa> Entonces en momentos de mi vida Puedo estar más aquí Y en otros momentos puedo estar más aquí como todo el mundo Porque es que está bien, no está bien De ahí no hay que tener Ni siquiera una máscara de estar siempre sonriendo Si, estar, si estás mal Hola, Que es que no hay blanco y negro por favor también hay lila Una persona tiene que llegar al punto de osificar su forma de ser ¿Para qué? quedar bien delante de quienes de personas que no tienen trato, de personas que son gilipollas, de personas que, que, que, que, que solo van a, a joderla ¿para qué quieres caer bien a esas personas? tú cambias tu forma de ser por ti, o sea, no. no no, soy una persona que también tiene mucho carácter y no veo las cosas así, de que tú a mí me puedes decir lo que tú quieras y yo a ti tengo que contestarte más suavecitamente para que no te haga daño o sea, hola, ¿y quién piensa en esa persona que hace doña a la otra? expediente X, expediente X para mí una persona risueña es una persona que tiene muchísima fortaleza. Ya, yo por ser extrovertida, eh, tengo que estar ahí porque tú eres menos, y entonces yo como que tengo que tener la voz cantante. Ve tú a hablar, pide tú esto porque tú eres menos vergonzosa. Hola. ¿Qué tiene que ver eso con la vergüenza? Eh, ¿que no eres capaz de decirle al camarero, oye, mira, tráeme esto, o mira la cuenta, o mira, eh, encuéntrame esto, no sé qué. Porque no, no lo entiendo, realmente. Y, y a veces que me da igual y lo hago y a veces que me enfado y como, no, hazlo tú que son tus cosas, o sea, educación, respeto y tolerancia. Simplemente porque esa persona es diferente a ti y es una persona que no vale, no se le puede hablar, no no sé qué, porque claro, es demasiado tímido que para qué vamos a molestarnos en hablar con esas personas. Por lo menos hablar con esa persona, no dejarlo ahí porque ya anda cuando esa persona quiera que no sé qué, anda que nos se atira gente ahí sola. Porque nadie ha con bueno esa persona Y esas cosas no las he entendido en mi vida Entonces, pues no las voy a entender a día de hoy tampoco <ríe> Pero bueno, ya está aquí el vídeo Que veo que se está haciendo otra vez súper largo <ríe> Y me va a costar cortarlo mucho <ríe> Y nada, mis verá que seáis como seáis Que os alejéis de esas personas que son idiotas Que solo buscan mmm, entretenerse Porque no tienen nada mejor que hacer con su vida Que vosotros sois geniales como sois si eres introvertido, si eres extrovertido si eres tímido, más callado, si eres nervioso o no, no hay nada malo no eres una persona mala, no eres una persona que hace daño, entonces si no eres así no tengo nada a aquí espero que esta semana de reflexiones os haya gustado yo es que termino el vídeo súper aunque salgo con dolor de cabeza, termino así <risa> una paz de verdad yo es que aquí libero tantas vibraciones negativas que, que, que no sabéis yo me quedo más a gusto que mucho pero bueno, que nada, que os mando muchísimos besos, eh, me alegro muchísimo de que estas reflexiones os estén gustando, mmm, mi forma de pensar, de ver las cosas, de conocerme, gusten más o gusten menos, por lo menos me estáis conociendo. Que nada, que os mando millones de besos, nos vemos el próximo día, así que mientras tanto, y hasta entonces, lo más, más, más, más, más, más, más importante de todo, ja, pelón, guízate.